Queremos extenderle la invitación a los estudiantes de esta área para que tomen el primer curso de recuperación de habilidades prácticas. Este curso se está diseñando en conjunto con las cuatro unidades académicas, la unidad académica de ciencias químicas, la unidad académica de ontología, la de enfermería y la de medicina humana y ciencias de la salud, con el objetivo de poder ofrecerle a los estudiantes que sufrieron pues, efectos de la pandemia y no pudieron acudir a laboratorios presenciales, que han sido pues, todos los estudiantes del área de ciencias de la salud y en general de la universidad, a que vengan y tomen eh, algunos cursos prácticos de recuperación, de algunos temas que hemos dividido en, varias, eh, en una estrategia que va a ser de tres bloques. Este es el primer bloque en este verano, segundo bloque en invierno siguiente y el tercer bloque el próximo Verano del 2023 En esta ocasión podrán cursar Biología celular, biología molecular Primeros auxilios Reanimación cardiopulmonar Bioquímica, manejo de animales Análisis químico y la estrategia es que vengan de 9 a 3 de la tarde a cursar temas eh, fundamentales que entre las academias determinamos, como el manejo y el uso del microscopio, extracción de DNA y RNA, electroforesis, observación de células eucariotas, procariotas, eh, estrategias para la respuesta en un accidente como primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, eh, la extracción de algunas eh, proteínas, y el manejo de algunas biomoléculas, entre otros temas. Lo que queremos es que aquellos que no tienen esas habilidades y no han conocido incluso el material de laboratorio, Vengan, se inscriban y cursen estos, estos cursos. Los diseñamos para que tengan que venir solamente máximo tres días a la semana, en una semana, un costo para el estudiante. Lo estamos haciendo con el esfuerzo de los recursos de la Coordinación del Área de Ciencias de la Salud, con los profesores que eh, siguen activos durante este periodo de escuela de verano, y por lo tanto pues eh, vamos a atender a estos alumnos. Al día de hoy la convocatoria salió el domingo y al día de hoy tenemos 986 inscritos. Esperamos eh, que se inscriban la mayoría para poder hacer la planeación estratégica y el viernes anunciar los horarios y las temáticas que van a poder ir cursando cada uno de los alumnos de acuerdo a su interés.